Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy vamos a crear 5 pendientes muy fáciles de hacer, muy bonitos y muy muy muy baratos He estado buscando por diferentes tiendas los pendientes que tienen y bueno, de entre todo lo que he encontrado he creado mis propios pendientes Y bueno, creo que las ideas que os traigo son muy bonitas realmente y son muy rápidas de hacer no tardaréis más de 5 minutos y bueno, incluso os digo que yo dos pares los, he los he hecho en un minuto. Así que nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! El primer DIY son estos pendientes tan bonitos y originales. Creo que esos son mis preferidos. Necesitaremos unos aros, dos cierres, alambre y abalorios. Lo primero que vamos a hacer es cortar un alambre que mida unos 60 centímetros. Una vez cortado, lo ataremos en un araro, como podéis ver en el vídeo. Ahora... Enhebraremos las cuentas en alambre, rodearemos el aro y volveremos a pasar el alambre por las cuentas. Debemos repetir este paso tantas veces como queramos y usando los colores que deseemos. En mi caso he hecho una línea blanca, una naranja, una amarilla, una mostaza y una última con cuentas más grandes. Una vez tengamos todas las ideas colocadas en su lugar, abriremos el cierre, colocaremos el pendiente dentro, lo cerraremos y ya lo tendremos hecho. La segunda idea son estos maxi pendientes tan coloridos, llamativos y bonitos. Para hacerlos necesitaremos dos aros, dos cierres, alambre y cualquier cosa para decorar, como abalorios, hilos o cadenas. Lo primero que vamos a hacer es cortar y anudar un alambre de unos 30 centímetros a un aro. Una vez anudado, empezaremos a enhebrar cuentas en el alambre e iremos al mismo tiempo dándole vueltas por el aro. Una vez hayamos completado todo el aro, cortaremos el alambre sobrante y empezaremos a hacer los pompones. Primero cortaremos un trozo de cartón y le empezaremos a enrollar los hilos. Cuando ya tengamos el grosor deseado, cortaremos un trocito de hilo, lo pasaremos entre los hilos y lo anudaremos. Sacaremos el pompón del cartón, cogeremos otro trozo de hilo, lo anudaremos alrededor del pompón y le cortaremos el extremo. Ahora cortaremos dos trozos de cadena y las coseremos en el pompón tal y como podéis ver en el vídeo. Para decorar el pompón yo he hecho cuatro tiras de cuentas de colores. Para hacer una tira cogeremos un hilo, enhebraremos una chafa, enhebraremos un colgante, volveremos a pasar el hilo por la chafa, la aplastaremos y enhebraremos las cuentas en el orden que deseemos. Una vez tengamos las cuatro tiras hechas, enhebraremos los hilos en una aguja y los coseremos en el pompón. De la misma manera que lo hemos hecho antes. Finalmente anudaremos el pompón en los aros. Le colocaremos el cierre y ya lo tendremos hecho. El tercer DIY son estos pendientes de ganchillo tan tan tan originales y fáciles de hacer. Para hacerlos necesitaremos unos aros, dos cierres, unos palitos de alambre, avalorios, lana y un ganchillo. Para empezar anudaremos la lana en el aro y empezaremos a hacer un punto de cadeneta, dejando el aro en medio. Este punto es muy fácil de hacer, ya lo veréis. Para hacerlo debéis meter el ganchillo por el agujero del aro, coger el hilo y volver a sacar el ganchillo. Una vez fuera, debemos dar una vuelta en el ganchillo con el hilo y tirar de él. No sé si me estoy explicando del todo bien, pero creo que si miráis el vídeo os quedará más claro. Cuando hayamos realizado unos 14 puntos de cadeneta, giraremos el aro y empezaremos a hacer un punto alto. Primero debemos hacer un punto dando una vuelta con el ganchillo en el hilo. Después debemos clavar el ganchillo en uno de los puntos, coger el hilo, sacarlo, dar otra vuelta en el ganchillo con el hilo, quedarte con dos hilos, hacer otra puntada y quedarte con un hilo. Este sería el punto alto y lo debemos hacer por encima de todo ganchillo que habíamos hecho antes. Os dejaré en la like te de información un vídeo donde se enseñan a hacer este punto más detalladamente, por si alguien no me ha entendido. Para la última vuelta haremos cuatro puntos de cadeneta, meteremos el ganchillo por el agujero, cogeremos un hilo, sacaremos el ganchillo junto con el hilo y volveremos a repetir los cuatro puntos de cadeneta, vais a ver que cuando le cojáis el truco se os va a hacer facilísimo. Ahora, decoraremos los aros, para decorarlos debemos enhebrar una cuenta en cada palo de alambre, cortarlo y hacer en el extremo una forma de espiral. Una vez hecho, colocaremos los palos en el lugar que deseemos. Finalmente, abriremos el cierre, lo pasaremos por el agujero del aro y ya lo tendremos hecho. La penúltima idea son estos pendientes tan coloridos, originales y bonitos. Para hacerlos necesitaremos avalorios, pompones, cadenas, o cualquier cosa para decorar, un trozo de tela, silicona caliente, aguja e hilo. Lo primero que vamos a hacer es calcar y recortar en una tela la forma que deseemos. En mi caso, decidí hacer una flor. Una vez recortada, enhebraremos una aguja y empezaremos a coser los valores por toda la flor. Yo he decorado la flor con cuentas alargadas y redondas, pero vosotros lo podéis hacer como queráis. Una vez decoradas, cargaremos las flores en otro trozo de tela y las recortaremos. Antes de pegar las telas, decidiremos cómo queremos decorar las flores. En mi caso las he querido decorar con un pompón bastante largo a cada lado y con una tira de abalorios terminada con dos colgantes. Una vez que hayamos enhebrado todas las bolitas, siguiendo el procedimiento que hemos hecho en el segundo DIY, pegaremos estas tiras junto con los pompones en la parte trasera de la flor. Finalmente uniremos con pegamento las dos flores, la que está decorada con abalorios y la que tiene los pompones y la tira. Recortaremos los excesos que sobresalen y pegaremos el cierre. La última idea son estos pendientes de conchas tan bonitos, perfectos para el verano con un vestidito blanco. Para hacerlos necesitaremos seis conchas, anillas, abalorios y lanas. Para empezar haremos cuatro pompones de la misma manera que los hemos hecho en el segundo DIY. Una vez hechos, cogeremos las cochas y las pasaremos una anilla por el agujero, las cerraremos y empezaremos a decorar los aros. En mi caso he decidido poner una valorio, un pompón, una valorio, una concha, una valorio, una concha, una valorio, una concha, una valorio, un pompón y una valorio. Recortaremos los pompones a medida que deseemos y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like y si al canal para no perder ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que se están pareciendo los vídeos, si os gustan, si os gustan, cualquier propuesta. Y bueno, acerca de las propuestas, sé que últimamente me estáis dando muchas propuestas y no os preocupéis si aún no las he hecho, pero poco a poco os voy haciendo todas. Es que tengo como 50 ideas de vídeos que quiero hacer y no sé cómo distribuirlos a lo largo del de mes. Así que nada, si, no, si tenéis cualquier otra propuesta, decidmelo, me dejáis los comentarios que siempre os leo, os contesto y tan pronto como pueda os lo aseguro que lo voy a hacer, solo que bueno, pues eso, tengo muchas ideas y tengo que ver cómo organizarlas. Así que nada, adiós esta hasta la semana que viene.